La cabeza de Marbella Ángeles Muñoz ha destacado que San Pedro de Alcántara será la zona que protagonizará más oportunidades de desarrollo en los próximos años la regidora que ha participado en un desayuno coloquio organizado por la asociación de la pequeña y mediana empresa san pedreña Pimespa, en el hotel guadalmina ha puesto el acento en la importancia de que el nuevo plan general de ordenación urbanística Pegou, que se encuentra en la última fase de los trámites de solicitación así como el plan de ordenación de la costa del sol que elaborará la Junta de Andalucía con en suelo hotelero al sur del boulevard, así como para equipamientos en el área de Guadaisa, entre otros. Estamos en el momento idóneo para dar otro salto cualitativo como ya lo ha venido haciendo en los últimos años, ha afirmado. Pues bueno, cerramos el ciclo de desayuno informativo de la alcaldesa con asociaciones empresariales y comerciantes y de comerciantes de nuestra ciudad y, y bueno, aparte de daros la bienvenida, los buenos días, que os toméis todo acomodo podéis seguir tomando el café tranquilamente. Eh, quería dar las gracias a Pimespa eh, por la convocatoria, por acogernos, a nuestros patrocinadores, a Hidralia y, como no, pues a todos vosotros por dedicarle este ratito a lo que yo creo que es algo que todos estamos deseosos de conocer en estos días, que es el presente y el futuro de San Pedro Alcántara. Así que nada más y Ana, eh, presidenta de Pimespa, tiene la palabra. Gracias, Eduardo. Eh, en primer lugar, buenos días a todos. Eh, no hace falta deciros el marco que tenemos aquí incomparable. Eh, quiero agradeceros a todos con, porque ha habido poco tiempo, ha habido tiempo, pero eh, os hemos convocado con, con un poco de, de prisa. Pero bueno, estamos, estamos los que tenemos que estar y, y por supuesto, bienvenidos a todos. También quiero dar las gracias en primer lugar y en primera persona a nuestra alcaldesa por intentar explicarnos de primera mano todo lo que pretende para nuestro municipio. En la próxima legislatura, si estuviese como alcaldesa de nuevo. Transmitirle a Ángeles, en nombre de mi Junta y de los empresarios de San Pedro y de Apimespa, que nosotros estamos aquí. ...que trabajamos por y para nuestro municipio al completo... ...que por lo tanto estamos a tu lado Ángeles... ...como cabeza de un equipo que tiene la obligación y el deber... ...de gestionar con mayúsculas un municipio líder en España... ...somos conscientes dónde estamos plantados... ...y como tal, buenamente te transmitimos Ángeles que Estos últimos cuatro años han sido difíciles, a veces inestables, en gran parte, y convulsos, donde siempre los mismos hemos pagado el pato. Los emprendedores, empresarios, autónomos y, en definitiva, los que estamos y estaremos siempre. Te repito, Ángeles, estamos a tu lado. Tú no eres una candidata más por muchos motivos eres conocedora y debes defendernos con uñas y dientes a todos los empresarios por favor en nombre de todos ya te lo hemos transmitido alguna vez no más líneas rojas ¿vale? cuenta con nosotros para decisiones importantes trascendentales donde los empresarios de todo el municipio tenemos peso y queremos ir hacia adelante. Poco más. Hemos hablado varias veces y, sí, que para nosotros es muy importante que ahora tomes voz, que nos expliques. Y, y bueno, todos estáis invitados para decir, preguntar. La dinámica que un poco se ha planteado es: por escrito podéis hacer las preguntas que queráis, o también a mano alzada quien lo vea oportuno. No me entretengo más. Sin más, por favor, Ángel, Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo, en primer lugar, quiero agradecer nuevamente a pymespa el, el esfuerzo y, y sobre todo el tratamiento no porque es verdad que ellos representa a una parte importantísima de la sociedad en san pedro en la actividad económica de san pedro y por lo tanto para para en este caso como responsable política eh, no tenemos más que palabras de agradecimiento por el estupendo trabajo que tanto ana como su junta directiva han hecho en todo momento aportando soluciones eh, .haciéndola además en un tono en positivo reivindicativo pero yo creo que precisamente para eso está la asociación que tú presides y yo te agradezco particularmente que en este desayuno donde además tengo la oportunidad de saludaros personalmente a todos los que os conozco y que además representáis como os digo pues una parte esencial en el territorio de Marbella como es San Pedro fundamentalmente además dentro del ámbito dentro del ámbito económico porque es cierto que si hay eh, una ubicación en el territorio donde de verdad haya mayor dinamismo económico es precisamente en San Pedro y eso lo conocéis todos por la, por la localización que a nivel empresarial y desde hace muchos años tenéis, eh, por lo tanto que mejor que tener este entorno precioso en el Hotel Guadalmina, al cual le agradezco nuevamente su compromiso, por supuesto a Hidralia eh, en esta en este encuentro, donde bueno de manera no muy extensa, porque lo que se pretende es que podamos luego tener un coloquio y que podáis hacer todas las preguntas que estiméis oportunas yo sí que quiero ver eh, o por lo menos intentar trasladaros ...cómo se proyecta el futuro más inmediato de San Pedro... ...y yo creo que el futuro más inmediato de San Pedro... ...se tiene que plasmar eh, en positivo... ...con optimismo y con una certeza... ...de que va a ser la gran oportunidad para San Pedro... ...precisamente porque estamos en el momento idóneo... ...yo creo que San Pedro tiene todos los ingredientes... ...para hacer un salto cualitativo... ...como ya lo ha venido haciendo en los últimos años... ...pero yo creo que en este momento... Hay un gran desarrollo por venir y por lo tanto creo que estamos en una magnífica oportunidad. Los datos económicos y la situación, yo espero que sigan acompañando. Hoy conocíamos, eh, en el día de ayer, los datos de empleo, lo comentábamos con Cristóbal, mil nuevos puestos de trabajo, se sigue incrementando, se sigue acentuando la actividad económica de la ciudad y, por lo tanto, eh, y si no cambia el ciclo, que esperemos que no sea así, las circunstancias eh, a nivel nacional e internacional nos tienen que hacer prever un, un futuro inmediato que tenemos que asumir como positivo. A todo esto, además, hay que añadirle la situación ¿no? que se vive en torno a nuestra localidad. Yo ayer daba a conocer, o sea, el viernes presenté, eh, en este caso como candidata, las medidas económicas que queríamos impulsar dentro del área de empresa. Lo hicimos ayer dentro del área de urbanismo. Y yo en las dos ocasiones siempre decía que la situación que ahora mismo vive en nuestra localidad, ¿no? con un desarrollo por delante, con eh, plasmándolo además en el nuevo plan de general de ordenación urbana, plasmándolo además en el nuevo plan de ordenación de la costa, eso nos sitúa con una Junta de Andalucía, con, con el mismo signo político, independientemente de signos políticos, con una, una afinidad a los intereses de Marbella y de San Pedro claramente diferente a lo que habíamos tenido en años anteriores, eso nos sitúa en una, en una posición, como yo decía, de intentar aprovechar esta oportunidad. Tenemos que aprovechar esta oportunidad. Los próximos cuatro años tienen que ser los años de la transformación cualitativa de San Pedro. Porque tenemos los elementos para poder hacerlo. Y cuando yo os diga de manera breve, esquemática y con algunas pinceladas qué es lo que tenemos por delante, lo vais a entender. La, toda la zona, el desarrollo que tenemos ahora mismo en Marbella, todo el desarrollo de la zona sur de San Pedro. Algunas imágenes os hemos traído por aquí, no solamente de intentar que ese paseo marítimo sea un paseo marítimo que no solamente sea un aliciente ¿no? para el que va a hacer deporte, sino que, además, en el momento que hagamos la estabilización de las playas, que yo espero que podamos tener ese proyecto de manera inmediata, estamos pendientes de resolver una alegación y que, por lo tanto, eh, se pueda licitar la obra, incluso con el adelanto financiero por parte del propio Ayuntamiento de Marbella, que, como sabéis, pues está en una situación económica solvente, que le permite hacer frente de manera anticipada a esas inversiones que son imprescindibles. Con lo cual, en el momento que nosotros tengamos una estabilización de las playas, que le podamos dar y dotar a todo el litoral, a todo el paso marítimo, de mayor actividad económica, hoy por hoy ese paso marítimo maravilloso yo creo que puede tener un aliciente, un revulsivo de algunos proyectos que incluso algunos ya habíais planteado al ayuntamiento y que creo que servirían también como punto de atracción económica para la ciudad. Si a todo eso le sumamos la continuación, ¿no? El grandes polos como puede ser toda la recuperación de la basílica con esa con ese proyecto que está haciendo en este caso Acosol, ahí tenemos una de, las, de los planteamientos que en el tema del paseo marítimo queremos hacer, que es la, eh, la conexión con Guadaiza, o sea el puente de Guadaiza que como sabéis ahora mismo bueno pues tiene un tratamiento provisional, pero que nosotros queremos exactamente igual que se hizo la conexión con Río Verde, igual que ya se ha finalizado el tramo de paseo marítimo Ventura, Ventura Guadaiza Ventura del Mar, que como vosotros muchos de vosotros practicáis eh, eh, y camináis por esa zona lo habréis seguro eh, visto ya finalizado a mí me parece que toda la conexión de toda esa zona al menos hasta, hasta la propia basílica que es el proyecto que ya está determinado va a suponer un desarrollo importante para San Pedro. Pero ese desarrollo importante, en lo que es el litoral, tiene que venir acompañado con un desarrollo eh, en una de los déficits que a nuestro juicio tiene San Pedro, y es la zona hotelera. Hoy por hoy, San Pedro tiene un déficit de plazas, de camas hoteleras. Y lo que sí sabemos es que la ocupación eh, y la rentabilidad de las camas de los hoteles de cinco estrellas, la más alta es la de Marbella, la de nuestra ciudad. O sea, tenemos una rentabilidad en esa... En esa eh, Franja, de cuatro o cinco estrellas, somos absolutamente competitivos. Cinco estrellas, cinco gran lujo, somos los más competitivos de España. Y creo que tenemos que intentar resaltar que la ubicación no puede ser mejor. La zona sur de San Pedro, que tiene todavía, además, por delante mucho desarrollo, yo creo que puede ubicar de manera idónea... Eh, nuevas plazas hoteleras de la máxima calidad, ya sabéis el interés que está despertando en Marbella las marcas de primer nivel. O sea, ahora mismo yo, la semana que viene probablemente podamos llevar el lunes de, el próximo lunes en Junta de Gobierno Local, podamos llevar eh, la parte definitiva del Four Seasons, el último paso para poder dar la licencia antes de presentar lo que es el proyecto de urbanización, eh, como sabéis ya están contratando el personal, eh, la, el Club Med, que es además ha elevado y por lo tanto lo pone en cuatro estrellas, tenemos una petición de un hotel Hyatt, tenemos el W que se está tramitando, o sea, tenemos una, yo creo que Marbella ha despertado la atracción de las grandes cadenas, probablemente por esa rentabilidad. Aquí en San Pedro no podemos olvidarnos de que somos una parte esencial, porque todo ese desarrollo hotelero se está haciendo en la zona este de Marbella. No se está haciendo en Marbella, porque evidentemente no hay suelo, pero se está haciendo en la zona este. Y a mí me parece que en San Pedro, donde tenemos una población, donde tenemos una vida, donde tenemos un núcleo alrededor de esta zona muy consolidado, yo creo que perfecto para poder tener este tipo de actividad, necesita que esa zona sur... Igual que supuso el bulevar hace eh, cuántos años inauguramos, cinco años inauguramos el bulevar, que fue un antes y un después para todo el atractivo de la zona, de ese entorno, ahora desde esa, desde esa zona del bulevar hacia el sur de San Pedro, o sea, el mejor lugar, ahí con total seguridad vamos a tener interés por las grandes hoteleras, eh, cadenas hoteleras y yo creo que se tiene que favorecer y se tiene que facilitar dentro de la tramitación tanto del plan general como del propio POT. Pero no solamente es eso, o sea, es que fijaros lo que tenemos en San Pedro para la próxima legislatura que tenemos al desarrollo del Guadaiza O sea, no creo que haya un suelo donde se pueda albergar eh, mejores equipamientos para todo este entorno, eh, mayor actividad económica y además haciéndolo de manera novedosa. O sea, El tema de Guadaiza, el tema del polígono industrial que es uno de los polígonos que ya lo estáis viendo, ¿no? que en el momento que se le dé el pistoletazo de salida, que estamos a punto de, de, de culminar una, un procedimiento complicado, tanto con las empresas suministradoras como con el propio ayuntamiento no, para que pueda desarrollarse ese polígono industrial es un, un punto de atracción idóneo en San Pedro pero es que fijaros justo en la zona de la autopista en la zona norte hay, una, hay, una, hay un área que es eh, un punto donde eh, queríamos hacer en el pasado plan, en el pasado plan general eh, un centro logístico un centro logístico que no existe en otra, en otra en otras partes, que está perfectamente conectado, perfectamente ubicado y que le daría también a San Pedro ese punto de actividad económica que hoy yo quiero resaltar. o sea que A mí me parece que la zona eh, donde más oportunidades vamos a tener es aquí, zona hotelera, zona de vivienda del máximo nivel, zona de equipamiento en el área de Guadaiza la gran zona deportiva, fijaros, donde está ubicada la Caridad. La Caridad, que es esa finca que por fin hemos recuperado ...de casi 100.000 metros cuadrados... ...se va a destinar fundamentalmente... ...a que sea un gran complejo deportivo... ...y que sea de verdad ese gran lugar... Está eh, conectado con la piscina olímpica que se va a construir, que sabéis que está justo en el otro margen, que está en Nueva Andalucía, y por lo tanto tenemos todos los ingredientes para que de verdad la oportunidad que nos va a brindar el nuevo plan general, eh, el plan de ordenación de la costa y sobre todo la afinidad con la Junta de Andalucía es que es el momento idóneo absolutamente para todos. ¿Qué es lo que yo creo que también tenemos que hacer? Yo creo que la mentalidad en este caso de... ...de los dirigentes políticos... ¿no? ...en cuanto a las necesidades que tienen los ciudadanos... ...se tienen que mirar en grande" evidentemente nosotros no podemos olvidar nuestros servicios básicos no los servicios públicos pero lo hemos demostrado yo creo que este equipo de gobierno y aquí tenemos algunos de los concejales está javier al cual yo le agradezco eh, que se haya hecho mucho por la atención tanto de barrios como urbanizaciones como la mejora evidente en parques y jardines eh, tenemos a josé Eduardo que lleva todo el área de licencias y comercio fijaros que el pasado año para que veáis también esa tendencia en positivo que tenemos el pasado año se concedieron 15 ...500 nuevas licencias de apertura en cuanto a negocio... ...tenemos la posibilidad de un incremento de más de un 1,5%... Tenemos una delegación, como es la que lleva eh, Cristóbal Garre, que no solamente está haciendo una estupenda labor al frente de la delegación de empleo, sino que en el tema, por ejemplo, de San Pedro, una de las cuestiones que queremos es, al igual que le damos la oportunidad a jóvenes para que se implanten a través del vivero de empresas, que también podamos tener un vivero de empresas aquí en San Pedro, al igual que eh, el objetivo es que podamos recuperar ese vivero de empresas que teníamos planificado en Nueva Andalucía, eh, que devolvieron las subvención al anterior equipo de gobierno porque no supieron gestionar y era un millón de euros eh, lo que habíamos lo que habíamos conseguido para habilitar una, una gran nave en el polígono de la campana que como te digo espero que podamos hacer lo que yo decía es eh, bueno y por supuesto manolo que es otra de las personas que como lo tengo ahí en la esquina porque ha sido el que tenía que poner, fijaros, ¿eh? algunas de las posibilidades y cómo se podría recrear la zona sur de San Pedro. O sea, hay oportunidad, hay necesidad y creo que hay voluntad por parte de todos para poder hacerlo. Eh, y mis compañeros, eh, tanto Diego, en el área de limpieza, que creo eh, que si hay algo en el cual se percibía la diferencia de un gobierno a otro, esa ha sido una de las áreas. O el hoy en el tema de, de como decía, de parques y jardines que ha hecho una, un trabajo excepcional. A mí me parece que efectivamente tenemos que estar en el día a día, en el día a día, que es lo que muchas veces le preocupa a los vecinos, una bombilla que se ha fundido, eh, una alcantarilla que no funciona, en el día a día. Y lo hacemos. En el día a día yo creo que tiene que ser una labor prioritaria y fundamental, pero eso no nos puede impedir que de verdad, eh, de manera conjunta, veamos el futuro. Y empecemos a trabajar por el futuro, porque si no, cada vez nos iremos haciendo más pequeños. Tenemos que ser competitivos, porque los demás sí que hacen sus deberes ¿eh? y siguen avanzando. Y nosotros tenemos que ser competitivos, porque si queremos seguir creando empleo y riqueza, nuestra responsabilidad está precisamente en dar las herramientas para que las empresas puedan llevarlo a cabo. ...ahora mismo se está poniendo encima de la mesa... ...algunas de las propuestas, ¿no?... ...que yo no quiero eludir y que, y que quiero también aquí... ...bueno, pues hacer una, un análisis con todos vosotros... O sea, ...se está poniendo encima de la mesa... ...la capacidad, la autogestión de San Pedro... ...las competencias que pueden tener San Pedro... ...yo os digo que nunca jamás, nunca... ...ha habido mayor autogobierno en San Pedro... ...ni mayores competencias... ...ahora bien, hace falta gestionar... ...y gestionarlo bien el tener competencia no supone que las cosas se vayan a hacer ...conforme a, a, al criterio, al sentido común... ...en fin, a asumir esas competencias... ...las competencias hay que ejercerla ...y en este caso yo creo que en San Pedro... ...lo que tenemos que hacer porque precisamente... ...el equipo desde el primer momento, desde el 2007... ...empezó, y aquí tenemos además a Miguel Troyano ...empezó a hacer una descentralización... ...que supusiera que efectivamente... ...hubiera mayor cercanía a los ciudadanos... ...que es lo que necesita precisamente eh, la descentralización que sea más fácil la gestión pública para los ciudadanos, pero eso no significa eh, que, vayamos, que una autogestión o mayores competencias suponga una eh, decisión política con mayor peso. No. Yo las decisiones creo que tienen que estar consensuadas con los ciudadanos. ...hay un gobierno con una mayoría... ...hay un gobierno en coalición... ...las decisiones políticas, las decisiones... ...tienen que estar consensuadas con los ciudadanos... ...y yo os digo por qué... ...nosotros estamos cada cuatro años... ...aquí estamos hablando de proyectos de ciudad... ...que duran mucho más... Y por lo tanto, ¿cómo vamos nosotros a empeñarnos... ...en hacer algo para cuatro años... ...para dejar una impronta, no, no, no... ...aquí no hay que dejar ninguna impronta... ...aquí hay que facilitar... ...que el desarrollo de las ciudades consensuado con sus vecinos, garanticen que las cosas se están haciendo bien y que el desarrollo es favorable absolutamente a todo el mundo. Por lo tanto, eh, a mí cuando me preguntan en el tema de San Pedro, en el tema de Nueva Andalucía o en el tema de las chapas, ...evidentemente las competencias en San Pedro... ...y la gestión municipal en San Pedro es mucho mayor... ...porque el volumen de, de habitantes que tenemos en San Pedro... ...es mucho mayor... ...pero también tenemos una descentralización... ...en Nueva Andalucía y también la hay en Las Chapas... ...nuestro objetivo... ...que de verdad se ejerzan esas competencias... ...conforme a criterio y a una buena gestión... ...ese es nuestro objetivo... ...decía Ana y, y con esto eh, voy finalizando... ...porque es verdad que hay algunas preguntas después... ...decía Ana que hay una cuestión importante para todos nosotros, y es el dotarnos de estabilidad, el que de verdad podamos eh, encarar la siguiente legislatura con estabilidad. Que hemos tenido una, una legislatura, esta legislatura pasada, que ha tenido efectivamente algunas algún, eh, fin convulsión, lo dejo ahí. Ha habido épocas muy complicadas, muy negativas, o sea, y si hay que ser sincero, eh, con una, unos servicios públicos muy deteriorados y que eso ha dañado uh, no solamente la imagen de la ciudad, sino yo creo que ha, ha dañado o por lo menos ha perjudicado ¿no? a, a la imagen que muchos tenían de Marbella y sobre todo a la apuesta clara que nosotros siempre hemos hecho por la excelencia. Yo creo que eso es evidente. ¿sí? Eso es evidente. ...probablemente habrá que recordarlo... ...porque es cierto que la memoria muchas veces... ...nos juega a malas pasadas... ...y no recordamos lo que había tres años atrás... ...pero yo creo que es verdad que hay dos modelos... Nosotros, ...a nosotros nadie nos puede decir... Eh, ...es que ustedes están haciendo una mala gestión pública... ...una mala gestión pública supondría... ...que con los recursos públicos se gestionara mal... ...nosotros hemos sido capaces de gestionar muy bien... Y ahí están los resultados, y lo digo con toda humildad, porque además han sido mis compañeros, de gestionar muy bien, además ahorrando dinero al contribuyente, haciendo posible que la eh, presión fiscal se contuviera, haciendo posible que cerráramos el año 2018 con los mejores datos económicos, fundamentalmente porque también, gracias al trabajo y al esfuerzo que hemos hecho, hemos recuperado una parte importantísima de esos 320 millones de euros que tienen que venir a la ciudad. Hemos recuperado 40 en este año 2018. 40 millones. No es poca cosa, ¿eh? 40 millones hemos recuperado de esos casos de corrupción. Hemos conseguido 15 millones de euros para invertirlos en infraestructura a nivel de fondos europeos. Lo hemos conseguido nosotros, ¿eh? que nos ha costado porque ahí hay muchísima gente que pelea y cristóbal ha sido capaz de conseguir 10 millones de euros también de fondos europeos para formación y empleo eso ha hecho que efectivamente tengamos una suma muy importante para poder invertir en la ciudad y que por lo tanto la contención fiscal haya podido incrementarse y que nosotros ahora podamos seguir apostando por bajar el ibi como queremos hacerlo en la próxima legislatura por bajar impuestos, Marbella es la única ciudad que tiene coste cero, y lo repetiré, donde vaya, coste cero para abrir un negocio. O sea, no vale nada. Una licencia de apertura vale cero. En cualquier otro sitio, y dependiendo de la categoría, pues entre 400 y 1.000 euros. Aquí cero. Pero que además vamos a ir un paso más allá. Aquí sabemos que hay algunas empresas, y sobre todo queremos que empresas que tengan un poder importante en cuanto a número de empleos, en cuanto también a actividad económica, se implanten. Igual que hicimos con los hoteles, que bonificamos hasta el 50% aquellos hoteles, el IAE, aquellos hoteles que abrieran todo, todo el año, exactamente de la misma manera que hemos eh, eh, puesto coste cero a la licencia de obras de menos de 10.000 euros para activar la economía, es un. un, un que lo hemos hecho además, eh, que solamente tuvieran que hacer una licencia comunicada, son actuaciones que al final eso genera economía. También queremos que las empresas eh, que se puedan ubicar en Marbella tengan una bonificación del 50% del IAE si eh, deciden que se ubican aquí, aunque sea una empresa nacional, que tengan su sede social en Marbella y, por lo tanto, que puedan tener la bonificación del 50% del IAE. Probablemente a mí me decía bueno, ¿no es mucho dinero? Sí, ¿eh? el, el anular la licencia de apertura supuso 400.000 euros para el ayuntamiento, pero entendíamos que estaba mejor en los bolsillos de los ciudadanos. El IAE actualmente representa para el ayuntamiento 2 millones de euros. Eh, Podremos modificar... Los futuros empresas, con total seguridad, el 50% de ese IAE que nos va a ingresar va a ser muy superior y, sobre todo, la creación de empleo que la, esa bonificación que vayamos a hacer. En definitiva, y es lo que os decía, para nosotros el tema de la, de la buena gestión es importantísimo. Cuando en esta legislatura hemos tenido una legislatura convulsa, muchas de las medidas que se han adoptado se han hecho en el último año y medio. Yo creo que hay que, hay que hacer una… y que tenemos que tener para la próxima legislatura una situación de estabilidad. Yo también pienso, como, como me imagino, como todos vosotros, que estabilidad es sinónimo de crecimiento. Si hay estabilidad, eso es a todos los niveles. Nos lo aplicamos a nivel familiar, imaginarlo a nivel empresarial. O pues exactamente de la misma manera también lo es a nivel político y lo es a nivel de ciudad. Una situación estable... Garantiza que las medidas que se pueden aplicar salen adelante. Una situación estable garantiza que la interlocución también con vosotros eh, pues puede llegar a acuerdo. Y ahí sí que es cierto que, nos, eh, que teniendo en cuenta las próximas elecciones, que van a ser dentro de eh, 20 días… ...tendremos que valorar y tendremos que sopesar qué es lo que puede ocurrir en Marbella... ...a mí me encantaría que la ciudad de Marbella pudiera despertar el día 27... ...con una situación de solvencia y de estabilidad que garantizara que esa interlocución con la Junta de Andalucía... ...por ejemplo, que por primera vez y en 37 años va a tener, tuviera una repercusión positiva... ...vamos a trabajar para ello, porque creo realmente que No solamente por interés político, sino por interés personal, por interés familiar. Si yo quiero que mis hijos sigan teniendo aquí una, una, un crecimiento profesional que duda cabe que al final hay que darle las herramientas para que lo puedan hacer. Y eso os aseguro, y sobre todo aquí que estamos en San Pedro y aquí que estoy rodeada de empresarios, os aseguro que tenemos la gran oportunidad para los próximos cuatro años. La gran oportunidad, o sea, no os quepa ninguna duda, a nivel urbanístico, a nivel político... A nivel de crecimiento san pedro necesita que demos ese salto cualitativo creo que se han hecho muchas cosas ¿eh? no podemos olvidar que es verdad que se han hecho y que ha habido una transformación en estos últimos 10 años pero que duda cabe que ahora estamos en el momento de que de verdad aprovechemos esa oportunidad yo espero poder hacerlo de la mano con todos vosotros y por supuesto me tenéis a vuestra disposición como siempre lo he hecho a, vu a vuestra disposición para contestar cualquier pregunta que queráis y como decía ana sin ningún una línea roja, simplemente con el objetivo y con el firme convencimiento que entre todos lo haremos mucho mejor. Muchísimas gracias. Y ahora tendremos algunas preguntas por ahí, ¿no? Ana, ¿tenías tú aquí conmigo? Muchas gracias, Ángeles. Eh... Primera pregunta, ¿cómo puede afectar el cambio de gobierno en la Junta a San Pedro? Pues os lo he dicho, yo creo que de la mejor manera posible. Yo creo que San Pedro, eh, desde algo tan básico como es el que se pueda construir de manera inmediata un instituto. ¿no? Ya estamos terminando el centro de salud. Como todo lo que tiene que ser el desarrollo, el desarrollo integral. Mira, yo tengo aquí, el viernes viene la, la consejera de, de fomento, ¿no? La consejera de fomento a firmar en este caso un protocolo para la carretera de Istán. Yo no sé si vosotros, bueno, sí, porque muchos de vosotros eh, sois, sois, en fin, usuarios de bicicleta, con lo cual sabéis cómo está esa carretera. O sea, desde la 340 hasta, hasta justo en el límite del término de Istán, donde hay. Eh, un centro educativo donde hay ocio donde hay vivienda donde hay un centro comercial no hay ni una acera ni una acera es una carretera autonómica que hemos intentado no podéis imaginar cuántas veces el alcalde de istan y yo misma intentar que se pudiera hacer en fin por seguridad bueno pues eso que es tan sencillo que sería tan obvio bueno pues ha sido imposible hasta ahora otro dato Acabamos de dar la, las tarjetas de movilidad, la tarjeta de movilidad gratuita. Una línea, la más importante de San Pedro, es la que va a San Pedro Hospital, que es además la más, eh, fin, la, más la más frecuentada, la, la que cogen más usuarios. Esa no es, in, transcurre íntegramente en el término municipal de Marbella, ¿no? porque San Pedro Hospital, pero es autonómica, es de la Junta de Andalucía, durante esa y la de Nueva Andalucía Hospital. Intentamos, porque además son malas líneas, autobuses malísimos, viejos, en fin, intentamos con la Junta de Andalucía que ya que transcurre en el término municipal nos la cedieran y que por lo tanto nosotros pudiéramos explotarla y que nosotros pudiéramos en fin, pudiéramos eh, empezar a, a trabajar con la empresa concesionaria para mejorar. Imposible, imposible, imposible. Tan imposible que es que yo creo que lo habremos pedido 14 veces. ...llegó la Junta de Andalucía... ...nos sentamos con, con la consejera... ...nos sentamos con el secretario general... ...con el director general y dijimos... ...queremos que ahora la tarjeta de movilidad... ...también sirva para estas líneas... ...porque como San Pedro Hospital... ...no va a tener la tarjeta de movilidad gratuita... ...aunque sean líneas vuestras... ...bueno pues ya hemos llegado a un acuerdo... ...en principio la tarjeta desde el mismo momento... ...en que empezó a ser gratuita para todo el término municipal... ...también era gratuita para esas dos líneas... ...y estamos trabajando en la cesión de las dos líneas... ...para mejorar también autobuses... ...y, a, y acomodarlo a la imagen... A la nueva imagen corporativa de transporte eso es lo, el día a día imaginaron lo que supone en urbanismo en la planificación urbanística que tengamos una buena interlocución han estuvo ayer presentamos en las medidas urbanísticas no y nos decían que había tres áreas importantísimas de desarrollo en todo el término municipal no una era eh, guadaiza que está aquí en san pedro otra holanducía que sabéis que es la zona justo frente a puerto banús y otra ...todo el área de la ermita... ...el área de la ermita del polígono actualmente... ...y la zona norte de La Cañada... ...bueno pues la Junta de Andalucía... ...en el plan de ordenación de la Costa del Sol... ...que había hecho la Junta de Andalucía... ...las tres, las tres áreas de desarrollo... ...las posicionaba como área de desarrollo autonómica... ...¿qué significa eso?... ...que ahí el ayuntamiento no puede decir... ...ni pío, cero, o sea... Es la Junta de Andalucía la que iba a decir si ahí iba una residencia de mayores, si ahí iba un hospital, si ahí iba un centro de salud, si ahí iba una, una innovación, eh, un, una, un polo de atractivo tecnológico. O sea, que la Junta de Andalucía era la que, la que negociaría con los promotores para ver qué iba ahí. Eso no puede ser. Menos mal, menos mal que ya han dicho que el plan de ordenación de, eh, territorial, como está eh, a medio de hacer, se anula. Bueno, lo anularon los tribunales y el nuevo que estaban haciendo se anula y que por lo tanto cuentan con eh, en lo que el ayuntamiento en este caso quiere hacer. Nosotros queremos que si hay, vosotros, el ayuntamiento y de manera conjunta lo que lo hagamos. Por supuesto en consenso con la Junta de Andalucía, pero va a ser para San Pedro es esencial o sea, que en 37 años la Junta de Andalucía no haya mirado o hayan mal mirado a toda esta zona y que ahora tengamos esa interlocución y esa conexión, yo creo que es trascendental, es como os decía, es el momento oportuno para poder hacerlo. Bien, segunda pregunta. ¿Hay medidas para mejorar los accesos a San Pedro? Gran de aparcamiento de centro. Mirad, eh... El tema del plan de aparcamiento, yo creo que, que eh, tenemos que ir un paso más allá. El, la implantación de la zona azul, os acordáis que mucha gente estaba absolutamente en contra y yo creo que fue una buena medida porque al final le dimos eh, mayor actividad. Yo creo que ahora hay que ir un paso más allá, no solamente en el tema del plan de aparcamiento, que sí que se ha hecho un estudio de cuáles pueden ser las mejores ubicaciones para reestructurar eh, plazas de aparcamiento en superficie, pero también poder hacer eh, subterráneas pero que duda cabe que aquí lo que hay que hacer es un plan de movilidad en san pedro o sea el tema de los accesos en san pedro ahora mismo eh, perjudica muchísimo mucho. mucho yo creo que tenemos que ser capaces entre todos diseñar una auténtica eh, propuesta que en este caso vayamos de la mano con fomento que es el que también para algunos de los accesos nos tendrá que dar eh, autorización pero en el tema de las todas las maneras y probablemente yo lo digo seguro que se habrán hecho con buena intención pero ...no han servido, o al menos yo creo que en algunas ocasiones... ...incluso han sido perjudiciales, porque es cierto que hay que asumir... ...que tenemos que hacer un plan y además no haciéndolo, fijaros lo que os digo... Eh, ...no haciéndolo dependiendo de lo que diga un vecino u otro... ...tenemos que, que, que eh, tener a la mejor empresa en el área de movilidad... ...que diseñe un plan eh, que permita a San Pedro... ...que los accesos no le perjudique. o sea, hoy por hoy la gente pasa de largo de San Pedro... ...porque no sabe por dónde no entrar, entra. y el que intenta entrar no sabe ya por dónde va a salir... No. O ...a sea, eso no lo podemos permitir, con lo que tenemos hay que, y yo estoy dispuesta en los presupuestos... ...a poner la cantidad que sea necesaria para que eso, que es algo que va a beneficiar muchísimo más... ...que cualquier otra medida, lo pongamos de manera inmediata, un plan de movilidad que permita por dónde se entra, cuál es la conexión norte y sur, cómo podemos tener con la carretera de Ronda, por dónde tiene que ser la entrada principal, cuál debe de ser zona más urbana o zona más de entrada. Todo eso tenemos que hacerlo y yo os digo, claro, no nosotros, o sea, probablemente no los vecinos que puedan tener mucho sentido común, sino hacerlo en conjunto, porque muchas veces en el tema de la movilidad y en el tema de, de eh, cómo funciona la movilidad en una ciudad, si tú mueves una pieza, eso... Eh, mm, mm, mm, Trastocan. Exactamente, eh, da lugar a que en otras áreas pueda tener una, una circunstancias complejas. Entonces yo creo que precisamente como hay técnicos que se encargan y empresas que se encargan solo y exclusivamente de dar una visión global del municipio. Yo creo que en este caso San Pedro, es que es una visión global, es que no es, no tiene nada que ver con lo que puede ocurrir en Marbella. San Pedro es eh, eh, todo el núcleo urbano de San Pedro y su conexión con el sur necesita un tratamiento específico y crucial. Y por lo tanto, sí que se va a llevar a cabo. Eh. Bien. Eh, ¿Estabilización de las playas de San Pedro? Pues mira, sabéis que estaba a punto, o se vino la ministra, yo creo que fue en mayo, a decir que ya estaba la partida presupuestaria, que se sacaba la licitación. Izquierda Unida presentó un recurso porque había un recurso, una alegación, ¿no? Pues dijo que había una lapa y que, por lo tanto, había que estudiar la lapa. Es verdad que probablemente haya que estudiar si la lapa se le coge la piedra y se le lleva a otro lado, en fin, eso lo verán los técnicos. Ya había un informe medioambiental, ¿eh? o sea que, que todo lo de la lapa ya se había estudiado, pero en fin, estos querían que la lapa se estudiara con más detenimiento. Bueno, pues se estudia la lapa con detenimiento, pero lo que no se puede es que desde mayo que presentaron la alegación, o en junio que presentaron la alegación, al mes de mayo, un año después, estamos todavía sin resolver la alegación. Nosotros tuvimos una reunión en Málaga. Con el delegado de costas y con la eh, con la eh, subdelegada del gobierno. Y una de las cuestiones que le planteamos es: ¿tiempos muertos en la administración? No. Bastante plazo, ya hay garantistas de ahora cuatro meses para presentar alegaciones, ahora exposición pública. No hagáis eh, tiempos muertos. Si ya veis estudiar la LAPA, contestad a la LAPA para poder licitar cuanto antes. Yo espero que esto se agilice. Bueno, yo desde luego en mi calidad de senadora y teniendo además, y lo agradezco aquí nuevamente, ¿no?, el apoyo de los vecinos, eh, sobre todo a nivel municipal, si me voy a emplear en algo es, por supuesto, en la estabilización de las playas y en seguir consiguiendo el dinero que venga el dinero de los fondos, recuperar todos esos bienes y todo ese dinero para nosotros es esencial, pero desde luego el tema de la estabilización de las playas para nosotros es prioridad número uno, que hay... San Pedro ya está terminado, va a ser la primera que se va a iniciar. La partida presupuestaria nosotros ya hemos dicho que la anticipamos, o sea que no va a haber problema presupuestario, con lo cual yo espero que lo podamos hacer cuanto antes. Muy bien. Eh, luego aquí vienen dos preguntas que creo que van unidas. ¿Vamos a disponer de los fondos de la Operación Malaya y, y en cuanto a equipamiento deportivo, ¿se va a utilizar para ello la finca La Caridad recuperada de la Operación Malaya? Sí. El dinero, está ya, o sea, el dinero que nosotros hemos recuperado está ya en las cuentas municipales. ¿no? En este caso, eh, yo creo que son 18 millones, pues son 2,7 millones eh, por un lado del tema de multas, 15 millones eh, por el tema de, de los diferentes procesos judiciales, aparte de las fincas, ¿no? que también están ya inscritas en el patrimonio. Entonces, se van a disponer de todo ese, ese dinero, porque además tiene que revertir. O sea, lo que nosotros hemos peleado es... ...que eh, ese dinero tiene que revertir en, en la ciudad... ...porque de aquí salió... ...por lo tanto ya que hubo tantas personas que lucharon... ...para poder eh, llevarlo a cabo... pues ...creo que es importante que revierta, revierta aquí... ...y en el tema de la caridad yo creo que efectivamente... ...es un lugar espectacular... ...yo creo que voy a hacer una... ...vamos a hacer ahí una excursión para que todo el mundo vea... ...porque como es ya de... de, de ...nos pertenece ya a todos los vecinos... ...habría que hacerlo... ...porque es espectacular... ...o sea, es una... Es una ...no existe... No, yo creo que ya es imposible tener una parcela, o sea, una finca, de, ya os digo, yo creo que son 88.000 metros cuadrados, absolutamente plana, perfectamente conectada, perfectamente ubicada, eh, con todos los servicios garantizados, como para poder hacer ahí pues un gran complejo, ¿no? Yo creo que tendremos tiempo a lo largo de la próxima legislatura de diseñarlo de manera conjunta, pero sí y además está muy conectado por un lado por, con la zona de fútbol, con los campos de fútbol y en la zona de la campana ya os digo que está a punto de licitarse la piscina olímpica, o sea que ese, ahí a todos los deportistas van a tener su lugar ideal para poder y hacerse por Ya no lo has comentado antes eh, Tres preguntas de la misma persona. ¿Qué va a pasar con la zona de Guadaliza? ¿Hay alguna propuesta para reducir el gasto del personal? ¿En el caso que se repita el pacto con OSP le podremos ver nuevamente por San Pedro? <ríe> enemiga! Hombre, yo contesto la última. Yo creo que, en fin, independientemente de lo que se dice, que muchas veces... Y evidentemente... vamos la línea roja. Sí, sí, evidentemente, evidentemente, no es, no es verdad eh, que aquí haya habido ninguna línea de decir. Por mucho que en, en algún momento eh, haya personas que digan, bueno, pues viene menos la alcaldesa, es verdad. Evidentemente, pues porque antes la gestión, por ejemplo, nosotros cuando gobernábamos, por poner un ejemplo, todos los meses, todos los meses, la última junta de gobierno se hacía en San Pedro. Por ejemplo, entonces yo no solamente venía mucho a San Pedro, sino que todo el equipo, yo eso lo impuse en la, en la legislatura anterior y por lo tanto todos los, todos los meses teníamos una junta de gobierno específica en San Pedro. Ahora no, no se tiene ninguna junta de gobierno específica en San Pedro. Yo voy a seguir viniendo a San Pedro porque creo que además en San Pedro donde eh, no solamente más vida de ciudad y profesional he hecho, todo el mundo sabe que yo he sido médico durante muchos años aquí, por lo tanto en eh, San Pedro yo, yo no solamente le tengo un carácter y un, un, un cariño especial dentro del ámbito político, sino por supuesto profesional y personal. Pero sí que creo que en San Pedro hay que... Eh, hay que, ...hay que articular mecanismos eh, de otra manera... ...la gestión de San Pedro no puede ser incluso aunque haya... ...un pacto de gobierno con otras formaciones políticas... ...no puede haber, eh, no se puede, creo que no es bueno trocear territorio... ...yo creo que es muy importante y nosotros desde luego... ...desde que llegamos lo hemos estado haciendo... ...Diego ha estado aquí en San Pedro trabajando con el personal de limpieza... ...de manera permanente, Eloy, Javier, José Eduardo... ...creo que hay que hacerlo eh, más... Porque es lo que os decía, o sea, si es que al final nosotros somos representantes vuestros, y por lo tanto, eh, personalismo se tiene que quedar al margen. Es cierto que, que la otra pregunta que tú me comentabas sí, que la era. Sí, eh, hay alguna propuesta, esta también, bueno, todas son importantes, ¿hay alguna propuesta para reducir el gasto del personal? El tema de personal. Hay una cuestión. Es verdad, yo siempre lo digo, que la estructura de personal de, de Marbella, diferente, A mí cuando me dicen, no ah, es que Marbella, el, el actual equipo de gobierno privatiza. No es verdad. Pasa que es cierto que muchos de los servicios eh, tenemos que ver en, en dónde, en dónde, sobre todo de nuevos servicios, cómo queremos gestionarlos. Y en este caso yo creo que los nuevos servicios, teniendo en cuenta que la plantilla de personal del ayuntamiento es una, una plantilla muy potente y una plantilla que además está muy consolidada y que es verdad que, que gestiona, gestiona áreas que en otras localidades es, sí que está externalizada. Nosotros apostamos por seguir manteniendo esos recursos propios, pero los nuevos servicios que se, que se tienen que ofertar a la ciudadanía sí que optamos por intentar ver cuál es la mejor fórmula y por lo tanto si la mejor fórmula en algunas ocasiones supone la contratación de empresas especializadas porque tiene menor menor coste, lo hacemos. ...eso en ningún caso es eh, privatizar ninguno de los servicios... Eh, ni externalizar ninguno de los servicios, sino complementar servicios que en otro en otro orden de cosas, bajo nuestro punto de vista, sí que tiene mucho mucho sentido porque optimiza eh, dinero, tiempo y, sobre todo, mayor eficacia. Yo creo que seguiremos en esa misma línea, por supuesto, garantizando estabilidad, porque también en el tema de la estabilidad y la garantía que hoy tienen nuestros trabajadores municipales en una ciudad como la nuestra, también hay que valorarla, ¿no? ...e incluso habrá algunas áreas donde reforzaremos... ...por ejemplo, en el tema de seguridad... ...yo ya he anunciado que va a haber una gran apuesta... ...para eh, tener agentes de movilidad... ...que permitan que algunas de los policías... ...que ahora mismo están haciendo labores de movilidad... ...en vez de labores de seguridad... ...se puedan dedicar a las labores de seguridad... ...o sea, hay muchas cuestiones... ...que en el tema de la racionalización de la plantilla... ...tenemos que seguir invirtiendo... ...en el resto, yo creo que hay que seguir contando... ...con las empresas privadas... Hmm. Vale. Eh, esta también viene un poco al hilo del personal. Licencias de obra. Yo añadiría urbanismo. Aunque tenga el apoyo del Colegio de Arquitectos, al final da el visto bueno el funcionario. ¿Cómo va a solventar este último escollo? No, hombre, antes de firmar el, el convenio con el Colegio de Arquitectos tuvimos la reunión, en este caso, con el jefe de servicio de licencias, ¿no? Y él es el que, el que ha estado también eh, garantizando que esto funcione. O sea, Se va a crear un, un equipo entre el Colegio de Arquitectos y los técnicos municipales para que, eh, en cierto sentido, en el momento que el visado venga del Colegio de Arquitectos, ya haya estado eh, visto por parte de los propios técnicos. O sea, la garantía que tenemos es que hay voluntad por parte de los técnicos municipales en que esto salga, en que sea además una herramienta más, lo que os decía, ¿no? el poder aprovechar, la, la, en este caso, pues el Colegio de Arquitectos, que aunque es una, eh, una asociación y evidentemente es privado está dentro del derecho público y por lo tanto creo que es una muy buena noticia que lo firmáramos y que fuéramos la primera ciudad de toda Andalucía en firmar el convenio de arqu... con el Colegio de Arquitectos. Ellos están encantados porque van a poder dar ese visado de cualificación urbanística y van a poder tener contratados a arquitectos que van a hacer ese trabajo. Nosotros también, porque nuestro personal va a contar de manera indirecta con un apoyo clarísimo a nivel de personal y lo que se pretende es que que se agilice, ¿no? Una de las áreas donde todos sabemos que más os preocupa, que es precisamente el tema de las de la licencias y el tema de urbanismo. Agilizarlo, en definitiva. Eh, y la última que tengo por escrita, pero ya me han pedido la palabra a, a alguien. ¿Podrá San Pedro contar con murales artísticos como, por ejemplo, Estepona y otros municipios? Pues yo creo que depende. Mira, aquí tenemos aún. Podemos ver dónde y cómo. Yo creo que hay que estudiarlo, ¿no? Eh, aquí tenemos a un estupendo artista, a Curro Leighton, que ha sido capaz de, de transformar el Palacio del Congreso. El Palacio del Congreso, que como sabéis, tenía una imagen que queríamos modernizar, gracias al trabajo que él ha hecho, pues en, la verdad es que ha cambiado de manera radical la fisonomía se ve mucho verdad que después hemos invertido mucho ¿eh? él ha hecho un fantástico trabajo con lo cual la primera impresión es magnífica y después nosotros hemos tenido evidentemente que modernizar todo el palacio porque claro tú te encuentras una fachada preciosa y después te encuentras que, que los asientos como estaban, con papel con, con celofán pues, en fin eso no, no pegaba mucho para una ciudad como marbella con lo cual se han remodelado se han cambiado todo todo por dentro y hemos hecho un gran trabajo y una muy buena inversión pero ese esfuerzo que por ejemplo Curro ha hecho... ...que yo creo que es que da una imagen... ...pues sí que podemos hacerlo... ...en algunos puntos específicos y especiales ¿no? Uh -huh. Yo creo que ponernos a pintar por pintar... ...no, no porque ya hemos visto que ha habido otras en fin, experiencias también en San Pedro... ...que la verdad es que han salido regular... ...un innecesarios eh, innecesario... <ríe> ...sí... <ríe> una pena, una pena, una pena pero que bueno. muchas veces incluso incluso eh, no solo no aporta sino que resta, entonces yo creo que en algún lugar y en algún con alguna propuesta nosotros estamos dispuestos eh, y ya lo hemos demostrado con el estupendo trabajo que ha hecho Curro, pero tiene que tener ese nivel y esa yo creo que, que aportar ese plus no que puede dar un, un gran mural eh, Me ha pedido la palabra para una pregunta Miguel sí Yo solamente decir que después de los que tú eres la líder o la persona que es capaz de llevar a San Pedro a buen puerto como ya está respondida esa pregunta puerto, yo había pocho. pensado porque muchos empresarios de aquí que las costa me han dicho aquí hay que hacer los espigones, yo, eso ya está respondido pero yo ya venía con una frase me acuerdo de, la, me acuerdo de, la, de, de, de aquel programa de televisión un millón para el mejor, yo cambiándolo un millón por espigón, pero ya lo tienen los, los millones del ayuntamiento eso está muy claro, porque aquí lo más importante ahora mismo son es los esquivales. Y luego la segunda pregunta viene relacionada con el desarrollo del del Desdoblamiento de, de, de la carretera con alcalde. Eso ahora depende de la junta andalucía. ¿Mm. Por eso, de... yo creo que, es lo que os decía, yo creo que hay que hacer un estudio. Eh, porque si no, nos encontraremos con lo, que estamos, eh, con lo que ahora mismo tenemos, que estamos desdoblando desde Puerto Banú a San Pedro, porque ya veis el colapso que supone. Y no es lo mismo eh, el hacer un desdoblamiento cuando ya está todo urbanizado a cuando se está urbanizando. Yo pienso como tú. Yo creo que ahora mismo todo ese desarrollo nos va a dar la oportunidad de poder desdoblar. Evidentemente, además, los desarrollos de todas esas zonas necesitan dejar una parte para infraestructuras, una parte de equipamiento y, desde luego, el ayuntamiento está dispuesto a que eh, se priorice el tema del acceso, del desdoblamiento y la amplitud que tiene que tener, sobre todo, en la zona hasta llegar al siguiente término municipal. Para nosotros, todo el desarrollo de San Pedro, que culmina con el centro logístico, o sea, hasta el norte de San Pedro, va a ser una prioridad. Yo tengo una pregunta. Vale, pues venga, dígate. No, no, por ejemplo, cuando estaba Miguel Trollano de la tarde, tenía 60.000 euros para la tarde cuatro años, ya como el OSP tiene 22. No, no es verdad. Vamos a ver. Eh, cuando estaba eh, Miguel, hicimos, por ejemplo, la gran obra del Boulevard, por ponerte un ejemplo. Y eso no es que fuera... O sea, a mí cuando... En fin, las noticias tú las tienes que coger dependiendo, y es lo que yo os digo. O sea, eh, no es el área, el área de Miguel, lo que Miguel decía que tenía es la caja fija, o sea, lo que él tenía de disposición para poder hacer sin el procedimiento. Todo lo demás venía, y además con una prioridad clara, si aquí se ha hecho, en San Pedro se ha hecho, pues desde la guardería, fíjate, la rehabilitación del trapiche, el centro de servicios sociales, hemos hecho la piscina Fuente Nueva, que fue cofinanciada al 50% con la Junta de Andalucía, hemos hecho el eh, parque de, de, de del Rocío, hemos hecho el parque de Fuente Nueva, hicimos el parque de Avenida Oriental, o sea, aquí. Aquí se ha hecho y se ha hecho una gran inversión y Miguel además ha sido una de las personas, el parque, la plaza de Istán, el, todo eso se ha hecho, toda esa remodelación se ha hecho, Carril del Potril, todo eso se, se hizo en nuestra, en la época donde Miguel estaba efectivamente al frente de la tendencia de alcaldía. El tema de los, de lo que dicen son 19 millones, al final da igual que tú eh, particularices dónde va a ir porque… Por ejemplo, si hay que pagar sentencias judiciales o si hay que hacer eventos deportivos, da igual que esté en una delegación, porque además se hace de manera conjunta, o que esté en dos áreas que, por lo tanto, se cargue a dos zonas. Es verdad que el decreto de descentralización lo permitía a efectos contables. El propio interventor prefería que fueran efectos contables dos partidas presupuestarias, pero incluso así hay muchísimas veces que se hacen modificaciones presupuestarias de un área a otra. Por ponerte un ejemplo, Diego. Diego tiene que poner todas las, las papeleras, no todas las que ha puesto. Pues hay una partida que estaba en San Pedro y otra que estaba en Marbella. Los de San Pedro no se licitar, por lo tanto Diego lo hizo con la partida presupuestaria que estaba en Marbella porque no se iba a quedar San Pedro sin, sin papelera y después cuando hace falta reponer probablemente para las chapas pues se hace una modificación presupuestaria del presupuesto de San Pedro para las chapas. O sea, realmente lo que yo decía San Pedro tiene y desde nuestra, nuestra época mayor competencia en cuanto a, a actividad. O sea, el tema de que, por ejemplo, ejemplo eh, ...se puedan dar las licencias de apertura... ...que ya se daban cuando estaba Miguel... ...cuando estaba José Eduardo en San Pedro... ...y que estaba el personal aquí... ...o el tema urbanístico... o sea ...son cuestiones que lo único que hay que hacer es... ...gestionarlas después... ...gestionarlas bien para que sea mayor cercanía... Para, ...para los vecinos... ...pero no existe ninguna de decir... ...esto es para San Pedro y de aquí... ...pues se mueve... ...nosotros hemos movido en el tema de planta ...en el tema de deporte... ...en todas las áreas... ...como no puede ser de otra manera... ¿Cedimos la parcela a la ITV? Cedimos la ITV, que eran 5 millones de euros ¿eh? para hacer para hacer la ITV, que yo creo que eso para, para el polígono fue un antes y un después. ¿eh? Que además es el, la única ITV que existe en todo el término municipal. Bueno, ¿te hago yo mi pregunta? Sí. Eh, tema importantísimo y trascendental para que continúe el desarrollo de San Pedro y de Marbella. Subestación Polígono Industrial de San Pedro. ¿En qué punto estamos? Bueno, pues yo creo que estamos ya dando eh, los últimos pasos para poder, mm, por parte del ayuntamiento, hacer todo, todo lo que se comprometió, que era hacer una modificación de plan para el uso de esa subestación, cederla, en este caso, a Endesa y que Endesa asumiera que en el momento que tenía la parcela empezaba a dar suministro a, a todo el polígono. Estamos además, tenemos, había una partida presupuestaria que era una deuda eh, que el propio ayuntamiento tenía con el polígono por el impago de cuotas y de, y de la parte proporcional que está consignada en Tesorería y que estamos esperando a ver a quién se la entregamos, con lo cual yo creo que eso, eh, lo que sí hay que decir es que tiene, tenemos que seguir apostando por un gran polígono, que creo además que le da muchísima vida a San Pedro, que está muy bien ubicado, que está muy bien conectado y que eh, el objetivo que tenemos es seguir manteniendo, no solamente la actividad allí, sino garantizar aparcamientos, porque sabéis que uno de los grandes problemas que tienen los polígonos industriales es precisamente el tema de los aparcamientos, garantizar el mantenimiento, que todavía, por ejemplo, en la fase 2, como no lo hemos recesionado, no se puede garantizar el mantenimiento de la limpieza ni de ni la 1, además, porque lo hacéis vosotros, porque estáis constituidos y tenéis vuestra entidad, pero... Creo que el, el dotar al polígono, y además Ana sabe el trabajo que se está haciendo, es una absoluta prioridad para desbloquearlo y para que podamos empezar a dar licencias, porque hay muchísimo interés en nuevas naves. O sea, el precio que ahora mismo están teniendo las naves en San Pedro, yo creo que es precisamente porque no se pueden construir, y hay zonas que pueden empezar a construirse, con lo cual pues nuestro objetivo es que lo podamos hacer cuanto antes. Mm. Yo creo que va a ser pronto. ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que, en fin, eh, yo he estado firmando con Endesa todos los protocolos y todos los acuerdos, yo creo que te lo dijeron, para poder eh, hacerlo de manera inmediata. ¿eh? ¿Alguna pregunta más? Pues bueno, pues os agradezco de verdad, querida Ana, Gracias, os agradezco el, el aco la acogida, como siempre, y espero que podamos eh, disfrutarlo, pues eh, que podamos tener una exactamente igual como esta, yo creo que dentro de un mes. Pues Ana,